Para el canal, esta vez de Friday Night Football Todavía no en el video anterior por de Minecraft Okay, ok, en easy estoy medianamente mejor. ¿La vamos a fijarnos? Este era Boyfriend, algo así, este era Philpin, algo así era. Bueno, no, no sé muy bien los nombres. okay este es el tutorial. Que te a Left, right, El copio me muestra que está grabando, no me deja ver muy bien la. Espectacular, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? a pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, gané, gané Ok Está bien hacer de ahora semana 1 That Battle, para mí va a ser lo más difícil That Battle y Fresh 3, Ok, en este nivel no, este es el primer nivel de los tres que hay. Si no me equivoco, son tres, cuatro. Ok, grande. up on Voy a perder. me voy a fijar en el escorpión, no me ha fijado. ¿Qué? ¿Gané? ¿Perdí? ¡Oh, gané! Ok, ok, gané, gané, gané. Gané de pedo, sinceramente. esta está la más difícil que esta ni en pedo me la paso. ¿Sabes lo que fue cuando odea eso? No, No, mal ah, este juego es el, el, el va a perder otra vez en este. A ver, ok. No más replay. Que para ya perder por completo no vamos a echar ah, no, va a los Vamos a perder desde el inicio, sinceramente. 3, 2, 1, 3. No, está muy difícil. No, peso, ok, perdido otra vez. Ok, bueno, vamos a ver free play. play, voy a comprar. eso. soy yo, vamos a pelear en. Philip, Blame. Ay, joder, Ay. ¿Quién es esta? Creo que está en la novia del es Kef, si no me equivoco. No, no me imagino que voy a Ok, gente soy malo para este juego Ustedes saben jugar bien, déjenme en los comentarios Respondanos en los comentarios Ustedes saben jugar bien A ver Esta es mi canción, fue una de mis canciones favoritas Nada más que no lo puedo jugar bien en el ¿eh? Oh, se puede jugar con joystick Ahora, ahora vamos a dejarlo vamos a ponernos, a ver, wait, easy vamos a ponernos en easy para probar a ver a ver si mejor con ok no, Mano. Creo que soy más malo estoy yendo mejor o peor que ante ustedes? Díganme Voy a Me en el video con el video. Creo que me está yendo mejor ¿eh? Three two one BOOM! Whip it! a perder Yo no pedo antes. Ok, gané. Ok, gané de pedo otra vez. Sí, gané muy de pedo. Esta parte? Bueno, no importa. Ok, vamos. No sé por qué. No se va a poner en pantalla completa. ¿no? Así que bueno. Acá voy a perder más. Esto es malo. A hueco, una soledad. tan padre. Está Está